la información que se muestra en el informe de presupuesto como podemos observar este informe consta de una tabla que tiene cinco columnas las cuales son nombradas como cuenta, presupuesto 2019-2020, presupuesto 2020-2021 avance 2020-2021 y saldo 2020-2021 lo que nos muestra cada una de las columnas son las cuentas que nosotros tenemos de ingreso y egreso como podemos ver el presupuesto anterior del ciclo anterior que en este caso es el 2019-2020 de cada una de las cuentas y el presupuesto 2020-2021 de igual manera de cada una de las cuentas el avance, el avance consta de la suma de cada uno de los movimientos que se ha hecho en cada una de estas cuentas y el saldo únicamente es la resta entre el presu el del presupuesto menos el avance de cada una de estas cuentas. Como podemos ver en la parte inferior se muestra un total. En la parte de egresos se muestra exactamente la misma información, pero con cada una de las cuentas de egreso, como podemos ver. De igual manera se muestra el presupuesto anterior, el presupuesto actual, el avance y el saldo. Aparecerán los saldos en color rojo que son menores, que son menores a, a cero como en este caso lo es caja. En la parte inferior se mostrará el total de, todos, de, de cada una de las, de las cuentas de egreso, así como de los saldos o totales. Esto es todo por parte de este módulo llamado presupuesto. Eh, muchas gracias.